La de, de... Bueno, vamos a empezar. El nombre es poco atractivo, ¿no? No. Habilidad física 4. Tiene un tiene un nombre así como... parece como muy de... yo qué sé, de ciencia ficción de esto que estamos en 2000... No, es que tiene un porqué. En 2300. Habilidad física 4. Bueno, en general, pues así los colores pues son algunos un poco más raros que otros porque aquí no habéis puesto unos morados de estos que yo que sé pero vaya. la vida explica 4, tiempo explicaciones tal y cual los tiempos no los tenéis que poner así los tiempos los tenéis que poner en formato eh, mm ah, vale. ¿vale? creo que eso lo llevamos diciendo desde juegos motores tradicionales objetivos motores, mejorar la manera de, de usar Vale, no está mal, pero mejor que lo pusieseis como más específicos, porque son muy genéricos mejor, mejoraros Vale. Eh, imitar la figura que corresponde a lo mejor, desplazarse tal, voltear los folios de manera, ser rápido inflando globos, ser ágil hasta. Vale. ¿Gana en el juego 1 el que reúne al equipo lo más rápidamente posible? Sí. Vale. ¿Y quién gana el juego? ¿Quién gana el juego? El juego total. El juego total, no lo habéis puesto. Debería estar... Debería sí, estar sí, sí. en Objetivos Meta. Sí, yo lo puse en otro, pero es verdad no lo no metí vale. El... vale. Y aquí habéis puesto algunas clasificaciones y calificaciones, habéis puesto lo de la edad. <coughs> y vamos a ver... Y aquí están los dibujitos en los que parece que nadie se mueve. O sea, están estáticos ahí porque no hay ni una flecha de movimiento. No hay ni una flecha de movimiento. Visualmente está aceptable, pero no se mueve. Vale. <coughs> Venga, pues vamos a ver. Bueno. Vale, hemos hecho un juego... El cual está basado en un programa de Netflix que hicieron hace poco que se llama Habilidad Física 100, en el cual enfrentaban a 100 personas, ¿vale? Y al final se sabía quién era el más fuerte, por así decirlo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, por eso se llama Habilidad Física 4, vamos a reunir a cuatro grupos, en el cual no vayas a saber cuáles sois, porque la primera prueba va a consistir en eso, ahora la explicamos, y el equipo que gane al final, ¿vale? Es el que mejor lo ha hecho, pero. Como no va a ir dependiendo de si he ganado más pruebas, es el que gana, sino que hasta el final no se va a saber quién gana porque todo depende del juego final, al fin y al cabo. Vais a tener más pro o menos pro si vais ganando aquí eh, juegos, porque si vais ganando el primer juego os vamos a dar algo, vale, que va a ser una pelota en este caso, que os va a ayudar a ganar el último juego. Que el juego. Entonces quien vaya ganando como que va a tener más ventaja respecto a los otros grupos, pero no tiene por qué ganar al final, porque ya lo veréis, ¿vale? Entonces vais, vamos a ir explicándolo. Vale, pues bueno, vamos a hacer. Cuatro, eh, son seis pruebas en total. Eh, vamos a dividiros en cuatro grupos, como hemos dicho, y podemos empezar la primera. Bueno, vamos a hacer un, primer, un pequeño resumen. La primera prueba va a consistir en que tenéis que reunir a todo vuestro grupo. Ahora, cuando entreguemos una cosa, os diréis por qué. Segunda prueba, vaya a tener vais a tener que hacer desplazamientos con diferentes partes del cuerpo por ejemplo, a un grupo le digo tenéis tres piernas y dos manos pues con tres piernas y dos manos en total, en todo el grupo tenéis que desplazaros siguiente prueba vamos a hacer una competición de volteo de folio entre dos grupos se enfrentan y quien al final del tiempo tenga más folio con el, con el dibujo que le haya tocado, gana tercera, eh, cuarta prueba Vamos a hacer eh, un. inflar globos y pasar un recorrido. El equipo que más globos consiga llevar hasta el objetivo gana. Siguiente prueba: carrera de sacos. A la ira iremos con los sacos y a la vuelta nuestro grupo tendrá que llevarnos a cuestas. Eh, vale, cuando vayamos con los sacos tenemos que montar una montaña de vasos una torre de vaso el que gane, ganará el equipo <coughs> que tenga la torre más alta y el último será una prueba final en la que conforme haya pasado el juego la gente habrá ido ganando diferentes, eh, varias pelotas según cuántas veces haya ganado y el que más pelotas tenga pues tendrá ventaja porque el objetivo del último juego es tirar la torre de los demás y la torre que quede con más altura ganará. Sí. Así que vamos a empezar. Por último, el si hay un empate vale si desempata si por ejemplo hay dos torres un día y dos torres intactas pero son de la misma altura vale si desempata haciendo cuántos juegos habéis ganado es decir si tu grupo ha ganado cuatro y si tu grupo ha ganado dos pues ganaría el de Lucillo. me explico sí. vale perfecto pues, pues vamos a empezar vamos a ver os pedimos porfa que no hay trampa, vale no se puede hablar en el primer juego vale el primer juego el campo es de esos conos vale y los otros conos os podéis dar por donde queráis o, sí, sí, sí, sí. o sí, sí, sí. Eh, en playstation 4 en cuatro juego los, Los campos limito. pequeñitos, sí, ah. exactamente, ¿vale? Podéis desplazaros, podéis quedaros quietos, como queráis representar vuestra figura, persona o lo que sea, ¿vale? Y no podéis hablar, tenéis que unir el grupo, ¿vale? Hasta que no esté el grupo entero, cuando tenga el grupo entero levantéis todas las manos, ¿vale? Sí. Pero cuando lleguéis no podéis decir, yo soy tal o yo soy cual, exactamente que Hay que comprobarlo. Exacto, no vaya a decir nada y cuando se va a comprobar el primer juego, ¿no? ¿O... Sí, sí, sí, va a comprobar no, no, el primer juego, vaya a formar los grupos con El no puede dar yo. ¿El qué? El bossy solo lo ve. Yo, el bossy yo? solo lo ves tú. Y cuando lleguéis, sí. no os digáis lo que sois, Nosotros nos acercamos a Aquella... eh. aquellos que pasa, equipos que vayan sí, haciendo sí, trampas, sí, se le irá sí, restando pelota al final que del de juego. No queda, sino que ahora tienes que poner y Eh, Chicos, una cosa. ¿Cuántos son? Ah, sí, hay cuatro personas que no tienen posi porque habíamos contado a los que estuvieron, por ejemplo, el día anterior y era ahí 24 en el juego, entonces hoy son 28, o sea que ahora lo decimos nosotros lo que son, ¿vale? Los eh... que ya os falten posi. ¿Tienes que intentar reunirte con tu grupo de esta manera? Así que venga, ir levantando ya y. La... La de y que no tienen posi. ¿Quién no tiene posi? Los que no tengan que se acerquen a mí.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 Ah, sí, esto ya está. ya bueno. sí, sí, sí. ah, me no Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¿Toma esto, no? ¿Ya está? Sí. ¿Toma? uno. 直接過來<笑><音><音><音><音><音><音><音><音>